Hay una pregunta que ronda a propósito de las elecciones presidenciales, a propósito de ciertas suspicacias que se generan cuando uno conoce, por ejemplo, que el CERVEL entrega dinero después por voto eh, obtenido, ¿cierto? Es un proceso legal, absolutamente legítimo y necesario por lo demás, pero de todas maneras surge la pregunta de, ¿es buen negocio ser candidato presidencial o a diputado o a cualquiera y queremos conversar sobre eso? Lo hacemos ya con Alberto Preg, director ejecutivo de Chile Transparente. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Hola, muy muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Alberto, antes de, de, de desglosar, déjame hacerte esa pregunta, ¿es buen negocio ser candidato hoy día en Chile? Bueno, lo primero que hay que explicar es que en Chile existe una confusión en la opinión pública de que efectivamente el CERVEL paga por voto obtenido la verdad es que el CERVEL no paga por voto obtenido lo que pagaría el CERVEL son aquellos gastos que no alcanzaron a ser cubiertos por la recaudación digamos ordinaria de una candidatura, es decir los aportes que hagan los partidos, los que hagan eh, personas naturales o los propios del candidato. Y de ahí es donde efectivamente queda un espacio donde podría eventualmente ser un buen negocio no solamente ser candidato, sino que por ejemplo tener un partido político, debido a que la rendición de gastos que no han sido pagados puede fue efectivamente no ser tan cierta y las herramientas a nuestro juicio, que con las que cuenta el servicio electoral o con las coordinaciones que se hacen al interior del Estado, no son las mejores para poder comprobar que los servicios efectivamente se prestaron. Alberto, ¿cuáles son esas herramientas? Mira, nosotros, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que tú eres candidato, Javier, eh, termina tu candidatura y dices, alcancé a cubrir de 100 millones, alcancé a cubrir 90 y me quedan 10 que no cubrí. Y, y esto bien lo justifico con esta factura eh, de letreros, ¿eh? de palomas uh -huh. como se llama. Entonces yo pongo ahí 10 millones, me sale cuántas palomas hicieron, hay un proveedor, etcétera, pero no existe mucha capacidad para comprobar que efectivamente ese servicio se prestó. Es decir, por ejemplo, si esta empresa realmente hizo las palomas, hizo la, la cantidad de palomas, costaban eso, era un precio de mercado, ¿no? Y ahí nosotros lo que llamaríamos es que, más que esto fuera algo aislado en el servicio electoral, en las campañas políticas hicieron existir una verdadera fuerza de tarea entre el servicio electoral. El servicio de impuestos internos, la unidad de análisis financiero que permitiera aleatoriamente ir haciendo seguimiento a estos gastos que finalmente son por rendir y ver si efectivamente se ejecutaron o no para que no haya ninguna duda de que efectivamente lo que terminamos pagando al final todos los chilenos sean servicios que se prestaron a estas candidaturas. Alberto, ¿hay algún tope? Eh, voy a poner el mismo ejemplo. Yo me gasté 100 millones en mi, en mi campaña y eh, los partidos políticos me pudieron so eh, prestar solamente 20 millones, por lo tanto tengo 80 que cubrir. ¿Hay algún tope en la candidatura? ¿Yo puedo pedirle al, al CERVEL lo que yo quiera? Bueno, en estricto rigor sí. Sería muy raro que una candidatura no tuviera ningún tipo de aporte de nadie, pero... Eh, cuando uno eh, leía eh, este supuesto, por ejemplo, esquema que preparaba el partido de la gente a, a hacer una, que una propia empresa, hiciera todas las candidaturas y todos los gastos fueran por eh, por rendir, uno bueno ve que eh, a veces la realidad supera los sueños y que hay algunos que sí piensan métodos de, de ese tipo, es decir, que al final sea la mal llamada devolución ¿no? la, que, eh, la que pague eh, una candidatura completa. Insisto, esto nunca, nunca se ha visto porque en general las candidaturas que es lo que hace, el remanente efectivamente lo eh, lo, lo rinden al el servicio electoral. ¿Cuál es el problema? Que el tope también eh, es muy alto, entonces nadie llega al tope de gasto eh, y ahí queda un margen donde alguien eh, de manera evidentemente ilegal podría decir hmm, si tengo todavía espacio para gastar, eh, vengan aquí, bienvenidas, más facturas, más boletas. Claro, eh, y más. Claro, no rendición. gasto, pero hago como que gasto con las facturas de los amigos. Exactamente, bueno, hay toda una discusión respecto, por ejemplo, la prestación de servicios eh, por parte de familiares, que uh -huh. ¿quién, quién evalúa también si eso fuera efectivamente el, el, el, la hora de ese familiar valía lo que finalmente se pagó. Entonces hay toda un, un, una serie de, digamos, de inteligencia eh, financiera que habría que hacer para que esto efectivamente tuviéramos la certeza de que no se está pagando eh, ni un peso eh, de más a lo que se debe pagar. Alberto Prej, en alguna conversación que tuvimos tú me hablaste de, la, de los partidos PYME, estos partidos PYME que podría eventualmente pensar que se arman en un momento eh, básicamente para levantar recursos, eh, porque saben que en definitiva no van a poder aspirar llegar a la presidencia de la república levantando un candidato y después no alcanzan el 5% y se disuelven, y esos partidos generan un movimiento de platas también. Así es, bueno, a diferencia de las candidaturas, que es lo que estamos hablando recientemente, en el caso de los partidos, los partidos siempre reciben un aporte del Estado, por muy pequeños que esto sea. Evidentemente, si es un partido regional, de una sola región, eh, no el aporte es muy poquito, pero es. ¿ah? Nosotros hace algunos años hicimos un estudio de ver cuánto habían recibido partidos disueltos. ¿ah? Llevábamos una cifra ya cercana a los dos mil millones, yo creo que hoy día debemos estar muy por sobre eso, de dinero que se han ido eh, transando hacia partidos que finalmente han sido disueltos. Porque efectivamente, bien tú dices, se arma un partido político, eh, si se arma con buena fe no hay ningún problema, el partido puede fracasar, por supuesto, es parte de Pero también podría ser una, una forma de tener una pequeña maquinita de dinero de dinero andando y nosotros esa alerta la hemos puesto, porque además en otros países del mundo esto ha ocurrido y por eso está este concepto de partidos pymes. Uh -huh. Está... Una, una cosita chiquitita, Javi. Uno pudiese sospechar que eventualmente el partido de la gente pudiese tener un destino como ese, es posible que, que logre, no sabemos si París iba a terminar siendo candidato o no al final, ¿verdad? Eh, pero pero pudiese estar detrás también de un partido como ese que hoy día es el partido más grande, ojo con ese pequeño gran detalle, por la cantidad de, de firmas que recolectaron. Bueno, lo primero, claro, ya no estamos hablando de un partido tibis, sino por lo menos no. de una de una mediana empresa. Eh, es una máquina bastante grande que eh, y ahí ellos han sido explícitos en eso o sea, ahí hay una estrategia uh -huh. también de negocio eh, eh, ¿cómo es posible que dos socios, ah, en este caso Lorenzini y Parisi, hayan tenido listo que todas las candidaturas o sea, ellos hacen arman una plataforma de candidaturas y después todas las candidaturas tenían que eh, trabajar bajo el esquema de servicios que proponían empresas cuyos dueños son los mismos fundadores del partido uh -huh. ahí hay una, no, no recuerdo el, el nombre, pero hay un señor que le dicen el halcón que también era socio de Lorenzini, y ahora era también dueño de una de estas empresas. Pero parece que ese esquema, hasta el momento, porque como como esto se ha hecho público, eh, lo eh, desestimaron, pero hay que tener mucho cuidado con la revisión de ese partido y, bueno, y de esa candidatura. Esto no es por estigmatizar una candidatura en, en particular, pero claro. eh, claramente eh, todo lo que ha rondado eh, la candidatura de París y de antes de la candidatura de París y... Eh, cómo se llegó a esa candidatura, lo que ha pasado con Lorenzini también, eh, hace que tengamos que tener, obviamente, un doble un doble chequeo. De hecho, ya tenemos algunas denuncias realizadas en contra de este, de este partido. Estamos conversando con Alberto Prex, director ejecutivo de Chile Transparente. Eh, Alberto, me gustaría preguntarte sobre ese mito, entonces, porque tú lo dijiste al principio, me gustaría que lo aclaramos, aclaráramos mejor. Eh, con respecto a que, efectivamente, el CERVEL paga con voto, ¿eso no funciona de esa forma? No, no funciona de esa forma. Hay países ya. donde efectivamente existe algo que le denominan en algunas latitudes la deuda política, y ahí efectivamente, no sé, si a ti te pagan, tú obtienes 100 votos, te van a pasar siempre un monto determinado, no sé. 100, un, un peso por voto, 100, si obtienes 100 votos, 100 pesos. En este caso no, te van a pasar solamente lo que tú no alcanzaste a financiar. Obtienes 100 votos, eh, obtienes 100 votos alcanzaste a eh, financiar... 60 pesos de tu campaña, y bueno, el remanente si lo rinde se lo va a pagar el server. Pero ahí también está lo interesante, que si la rendición no se hace o se meten eh, eh, productos que no, no corresponden, ya lo hemos visto en otras, en otras rendiciones que fueron rechazadas de este mismo candidato, eh, claramente el servicio electoral puede actuar. Lo que nosotros vemos, eso sí, que como se ha ido sofisticando también los niveles de pillería, eh, podemos tener otro tipo de otro tipo de fenómenos acá que el Servicio Electoral a nuestro juicio no está preparado para poder detectar a tiempo. Alberto, lo último, me gustaría preguntarte, eh, tú mencionabas que las medidas que hay de fiscalización hoy día no son eh, las mejores para poder fiscalizar precisamente qué es lo que pasa en términos económicos con los candidatos. Eh, ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? Vuelvo a insistir acá... Eh, una fuerza de tarea que permitiera que el servicio electoral, el servicio impuesto interno, internos, la unidad de análisis financiera, los bancos ¿ah? también eh, eh, eh, pudiesen eh, trabajar en conjunto mucho más concatenados para que efectivamente se puedan hacer seguimiento a las facturas. Por ejemplo, esta misma factura que estábamos hablando de, de, de Las Palomas, que se le puede hacer un seguimiento, que puede un fiscalizador del servicio de impuesto interno decir, bueno, a ver, muéstreme eh, los insumos, Ah, es que yo no he comprado PvC, Bueno, pero ¿cómo usted le vende palomas a, a un candidato si no ha comprado PVC Es que yo no tengo tinta, no tengo máquinas de, de impresión, no sé, etcétera. Eso el cerebro no lo puede hacer, porque el cerebro no es la autoridad tributaria. Entonces no puede perseguir aquello, solamente podría poner una denuncia, quizás alguna alerta, etcétera. Pero creemos que hay que ser proactivo. Eso también no es algo que venimos a hacer, constantemente diciendo respecto, por ejemplo, a la contraloría y las compras públicas. No esperar que nos exploten los escándalos en la cara, eh, obviamente hoy día hay mucho más herramientas también desde los medios de comunicación desde nosotros como ONG para poder detectar estos estos fallos, pero nos gustaría que el Estado fuera mucho más proactivo en detectarlos y no solamente estar después reparando o lamentando errores eh, o delitos. Alberto Prej Director Ejecutivo de Chile Transparente muchísimas gracias por esta conversación y por tu tiempo acá en Infinita. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde.